¿Qué opina usted sobre nombramiento en el estado de familiares o allegados de altos funcionarios? Bueno. La pregunta del día es esa. ¿Qué opina usted sobre nombramiento en el estado de familiares o allegados de altos funcionarios? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a la pregunta del día. Señores, la hija de Chu Vázquez, el ministro de, de ministro de Interior y Policía, ¿no? eh, Se perfila como próxima presidenta de Pro Competencia. La Comisión Permanente de Presidencia de la República de la Cámara de Diputados escogió a la hija del ministro del Interior y Policía, María Elena Vázquez. Hay que aclarar que hay que ver si ya se eligió o si todavía están en el proceso. Eh, porque la, el título dice algo y, y en el texto hay un, una diferencia. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Eh, como cabeza de la terna definida para sustituir a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia, la comisión que rindió un informe favorable a la propuesta de la del Poder Ejecutivo para sustituir a Yolanda Martínez como miembro de Procompetencia, definió los tres perfiles que deberán ser aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias. En un principio, el Poder Ejecutivo remitió cinco perfiles, pero la comisión los redujo a tres en su informe, encabezando la propuesta de terna por María Elena Vázquez, seguida de Fiordalisa Alduey y Dángela Ramírez Guzmán. Ahí están las imágenes de lo que aconteció en esa comisión. Muy bien, Francis, adelante. Mira, eh, estaba buscando o estoy buscando para comprender este mecanismo de elección de eterna que se produce cuando alguien eh, abandona o porque creo que Déjame, déjame interrumpirte porque Ajá. he cometido un error. Ajá. La chica ya está con nosotros. Sí, por Buenos favor. días, Carolina. Buenos días, Amado. Caramba. Buenos días, Yerjan. muy... Sí, eh, sí. Buenos días, Francis. Buenos, Buenos días, días a toda Carolina. la gente que está con nosotros. Continúa, Francis. Adelante, Francis. Entonces, me refería a que se habla de una terna. Y una terna muy bien eh, motivada, sobre todo la hija de Chubac. Es decir, que, que pareciera... Tremenda motivación esa. Eh, eh, Verdad, y, y, y buena competencia en pro competencia. Pero todos sabemos que hay una, una afinidad política partidaria de favorecer a la hija de Chubasque. Ahora, lo que menos hemos escuchado es su competencia para el cargo. Y, y eso tendría que ver, porque me luce que ella es abogada, porque vi un vestuario en una foto con una corbata negra, eh, un corbatín negro parecido al de que usan muchas abogadas. Desconozco. Y la otra es que para estos aspectos nos debe importar mucho más es el cumplimiento de la función de pro-competencia. Sobre todo para organizar la competencia, como así su nombre, en el mercado de eh, en República Dominicana. Sobre todo cuando existen empresas que concentran prácticamente un 80% cuando aquí en la República Dominicana tenemos pro competencia, también tenemos la ley que regula el mercado y... El, y proscribe el, la, la acumulación o totalidad de productos porque debe haber una diversidad de ofertantes para que haya, no haya tanta concentración y no nos manipulen eh, los precios de los productos. Y en esto no solamente tiene que ver con las, las ventas de productos, sino de todo lo que significa empresa pública o persona física. Si aquí ustedes encuentran que aquí hay una empresa que compró la, la principal empresa de cerveza, esta misma empresa tiene casi la totalidad de la, de la oferta de cervezas que, se, que están en el mundo, porque es la más importante del mundo, la propietaria actual de, cerveza, de cervecería presidente. Y creo que una de las, de las pocas acciones que hizo Procompetencia fue lograr una condena de monopolio, por monopolio y oligopolio a esa empresa que hoy opera en la República Dominicana como la propietaria de nuestra principal empresa dominicana, Cervecería Presidente. Entonces, dentro de todo esto, quiero sí conocer cuál es el mecanismo de elección, porque si más no recuerdo, Yolanda Martínez cumplió su periodo y debía entrar inmediatamente el proceso de selección. Y al cumplirse su periodo, también deja eh, eh, para entenderse, y quiero entenderlo, el mecanismo de, de elección, pero sobre todo la competencia para ir a pro-competencia, por lo que significa para los mercados y para la inversión extranjera, porque recuérdense que van a competir empresas en, en, en este entorno, compiten empresas de todo índole, y nosotros debemos de tener un mercado atractivo que permita que ese mercado se desenvuelva sin los abusos y uso de muchas empresas que hoy tienen el, el, el control de muchos de los productos que consumimos en la República Dominicana, incluyendo varillas, todo lo que tenga que ver eh, pro competencia. Entonces, ahí yo creo que lo más importante, aparte de la elección de la persona, es que si tiene la competencia para... Bien, ejercer la función. Miren, señores, para entender esto hay que darle seguimiento a los hechos. Yo le envié a los, a los muchachos al WhatsApp unas tres titulares de diferentes fechas para que la gente vea cómo se maneja la política. Evidentemente eh, en la República Dominicana siempre va a haber nepotismo. Creo que uno de los, de los, eh, de los gobiernos que, que, que peor se manejó con eso fue el gobierno de Danilo Medina. Tenía a su hermana, a los cuñados, a todo el mundo eh, eh, nombrado, y el que no estaba nombrado estaba negociando con el gobierno. Entonces, vamos al, al, otro, al, al último, muchacho del extremo. No sé si lo tienen. Ajá, miren eso. Dice ahí, eh, ¿qué fecha dice ahí, Black? La fecha, mírala la a ver? Ajá, el 6 de septiembre dice, trasciende hija de Chubasque, iría a, a Procompetencia en sustitución de Yolanda Martínez. Iban. Trascendió, ahí salió la Iban. información, ¿verdad? Iban. Iban. Ajá, ahí salió la información. Vamos al otro, al, al siguiente, para que ustedes vean. Dicen, ahora, comisión ahora, suerte que, que ella, eh, la, la mamá resolvió un problema ahí. Si sí, sí. Hubiese parecido a Chubasque, Luis. Bien, pues, eh, es buena moza, eh, vieron ustedes ya que, que trascendió que ella iba para allá. Entonces dice eh, el segundo titular, ¿Esos son, eh, ¿qué fecha dice ahí? Eso fue ayer. Comisión de Diputados reduce a tres las candidatas a procompetencia. Se va reduciendo la cosa. Entonces, ahora vamos al último. <ríe> el último, el que dice un manjar. Dice, un manjar. Impresionados. Maravillosa. El deleite de los diputados con hija de Chubasque. En su entrevista no televisada. Así que nadie la va a ver, pero ellos quedaron deleitados. Miren, señores. Yo no conozco a esa joven. Yo no sé si es verdad eso. Pero eso... De querer engañar al pueblo, yo creo que más le hace daño. Nombran a esa muchacha y ya hay punto. Porque todo el mundo sabe que la que va a ganar es ella, independientemente de que hayan ocho mejores que ella. ¿Por qué? Porque se impone la cuestión del clientelismo político, del, del poder de los políticos, y eso es cultura en la República Dominicana. En este gobierno, no, los otros también lo hicieron. El peor ahí en ese caso fue Danilo Medina, que uno se sorprendió cuando. Que el hermano ha nombrado allí, que el cuñado ha nombrado allí, que, le, que todo el mundo ha nombrado. Entonces, igual va a seguir. Los que, no lo que no estaban nombrados con un poder pleno y entonces Exactamente. Los que no estaban nombrados están negociando con el gobierno, ¿qué es esto? Eh, pero igual va a suceder aquí. Eh, solamente que lo maquillan. Vamos a hacer un protocolo para que la gente piense que es otra cosa y vamos a pasar. Al fin y al cabo, va a ganar ella. Incluso cuando gane, ¿m? el pueblo va a decir: ¿lo ven ahí? Porque ya incluso en Twitter la gente se da cuenta. La gente le dice, no, no dejen esa terna y nómbranla. Porque usted se sabe que es realmente la que va a ganar. Es ella. Tal vez me desmienten. Tal vez me desmienten y, y, y gana otra. Pero todo el mundo entiende, ¿verdad? Y la lógica, eh, así lo establece, que va a ganar. Ella porque es la hija de Chubas que un alto funcionario del gobierno y un alto dirigente del PRM. Entonces, eso para que ustedes vean, señores, cómo a veces se utiliza... Eh, trucos, ¿verdad?, eh, para engañar a la gente. Se llevan tres ternas para hacer creer que es algo democrático, para hacer creer como el PRM tiene mayoría dentro de, dentro de la Cámara de Diputados en el Senado. Entonces, ¿qué se va a hacer? La línea de lo que diga el presidente, porque esos diputados mañana se quieren reelegir, y para reelegir se necesitan cuartos. ¿Y quién le va a esos cuartos? El gobierno. ¿Y quién es el que, el que, el que maneja eso? El presidente, de manera... Que olvídense que ahí no va a pasar absolutamente nada. Va a ganar la hija de Chubasque, ¿m? va a ser la directora de Procompetencia y punto. Carolina Y seguimos la fiesta. Bien, eh, muchachos, quiero poner en pantalla eh, la, la génesis, la razón de ser de Procompetencia a modo de orientación a los amigos televidentes, porque posiblemente mucha gente no conozca eh, por el tipo de institución que es. Lo tenemos en pantalla. Eh, ¿Qué es procompetencia? O sea, hemos estado escuchando varias semanas este tema de la elección de la candidata o el candidato. Esto no es más que el organismo eh, del Estado Dominicano responsable de promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva, incrementar la eficiencia económica de los mercados en los mercados de productos y servicios, en beneficio de los consumidores. Un dato eh, interesante es hablar de la autonomía que goza esta institución en términos de autogestión, eh, no, es independiente del, del gobierno, no de manera directa, depende. Eh, otra de las cosas que podemos destacar de esta institución, tenemos la imagen, eh, dice que el objetivo fundamental es velar por el eficiente funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia mediante la generación de una buena cultura de prácticas en lo que tiene que ver con los comercios es decir, que se dé de la forma más sana todo lo que tiene que ver con la competencia en los mercados y que por supuesto pues el cliente no se vea afectado de manera final que siempre son los que se ven afectados cuando no hay competencia leal y un buen comportamiento en los negocios Aparentemente estuve buscando, la muchacha tiene eh, una capacidad intelectual de formación considerable, veía que para el 92, eh, un dato a destacar, cuando las pruebas nacionales del país completo, del país, fue quien obtuvo las mejores calificaciones. Independientemente de esto, si eh, de alguna forma mancha, marca, lo que hemos venido observando desde el inicio del gobierno, ver muchas familias en diferentes instituciones. Debemos de, cuando se elige a una persona y aparentemente, supuestamente esto fue lo que se tomó en consideración con la elección de esta joven hija de un ministro, hija de un ministro en nuestro país, se evalúa el perfil y qué bueno que llegue gente capacitada a las instituciones, eso es lo que necesitamos ahora. Cuando ponemos sobre la mesa la familia, ministro, hija del ministro, hijos, esposos, cercanos, o sea, familias completas casi que, que desde el principio hemos visto, trabajando en instituciones no da buena señal, no es una buena imagen porque te dice, bueno, si es otra persona... No se le hace tan fácil como llegó ella o como llegaron otros tantos que están trabajando eh, del mismo ciclo, del mismo núcleo familiar. Ante todo esto, eh, crea cierto nivel de, de rechazo el tema de la elección y le quita toda esa capacidad que ella pueda tener en el cargo. Eh, a veces hay que cuidar las formas, hay que cuidar las formas, tal vez lo más conveniente es que ella no participara, nos preguntaríamos nosotros, estamos hablando de la hija del ministro de Interior y Policía, que ya se sobreentiende que lleva puntos a favor por las demás. Cuando en el caso de los muchachos, eh, de los diputados, que dice que estaban, eh, pues, eh, eh, bien eh, o sea, impactados con la preparación, impresionados, se refería a las tres candidatas, es lo que pude leer, no solo no, a la no. joven. Era con, ella. Era con ella. Entonces, ante todo esto, hemos visto esta práctica desde que inicia el gobierno de Luis Abinader, el, el tema familiar. Creo que a lo largo de este tiempo que le quedan, deberían de bajarle un poquito. ¿Ya? Gracias muchachos, ya, porque ya... <risa> deberían de bajarle un poquito... A, a cuidar ese aspecto de que no sigan llegando a instituciones y e instituciones y representantes de alto nivel, o sea, no estamos hablando de cargos de segunda y tercera categoría, estamos hablando de puestos importantes bueno, que se ha puesto. Te le agrego ahí, ella estaría aun cuando termine el gobierno de Luis Abinader cuatro años después ella estaría ahí. No por... no, no un año. No ella ella. Son ¿no? ocho no son ocho son cuatro años. No no. Aún pero porque él, lleva él, un Luis año. Abinader termine el, el periodo. Ella continúa, porque ella ella continúa, continúa. Un, año un año más. Un año más. Igual que pasó con, con Yolanda. Con Yolanda. La... Entonces, ante todo esto, eh, a los funcionarios, y, y esto se da de manera eh, transparente, por decirlo de alguna forma, cuando se somete en la eh, de manera pública. Ahora, cuando nosotros sabemos lo que se da por debajo, por detrás, aquí mismo en San Francisco hemos visto el comportamiento de algunos funcionarios que están poniendo familiares, que ponen la esposa porque no puedo estar yo. Todos los trucuteos en buen dominicano que se traqueteo, están dando. Traqueteos, traqueteos, traqueteos, Ese tigueraje. dile sana, tigeraje, ¿no? ese tigeraje. No, me acordé de, de Adelce por ahí, el trucuteo. Bueno, Entonces, mira, todo eso, amado, eh, hay que tener mucho cuidado. Miren, eh, yo, no, yo no conozco a la chica eh, no sé cuál es su currículum realmente, no Búcate sé, el perfil de la... no sé si buscado. es verdad que tiene toda esa capacidad y tampoco me interesa, sí, imagínate, eh, qué capacidad tenía Yolanda Martínez para ponerle y, y duró ahí un tiempo, nada, que estaba buena. Hey. <risa> Hermosa. Mujer. No, no, no, yo. Sí, la, la, la, pero no, ella se enfrentó no, a yo, yo, Yolanda por... Martínez, la dura. Sí, sí, sí, se enfrentó. Por eso yo lo reconocí. Sí, sí, ¿Tú, eh. Tú sabes eh. que es lo que me duele. Que era bonita, que es bonita, sí, pero ya No lo que me duele, lo que me duele, lo que yo lamento es que nosotros como tenemos el Congreso cargado de idiotas. ¿De qué? ¿De idiotas? ¿Cómo? Sí. No, no. Yo se lo voy a probar. Ahí ahora está mismo. Omar Fernández. Yo se lo voy a. No, no. Ahí está. Pero no, no, espérate. Tú sabes eh, que siempre hay excepciones. Está. Franklin Romero. Oye, oye no, se <risa> <risa> no se televisó la entrevista. No se televisó la entrevista. Pero esto? el listín diario tuvo ¿Está? acceso a la transcripción de la entrevista. Sí. Y publicó lo siguiente. El primero en hacer una pregunta fue Isiano Almanzar, que luego de agradecerle. ...a María Elena y calificar su currículum como increíble... ¿eh? Ey, ya. ...se limitó a preguntarle a la candidata increíble. cuántos años tenía. Mierda, vaina, no oye... Increíble, Otra de las intervenciones a resaltar fue la del diputado Napoleón López Rodríguez. Ese es el puma de ahí de, de, sí. de Nagua. Nada más y nada menos. Dice, gracias, presidente. Buenas tardes a nuestra querida Helenita... ...hija de una gran amiga y compañera de estudio... Andrea, compañera nuestra de estudio, una sí. lumbrera igual que su hija, sí, sí. desde que estábamos en la primaria, y de un amigo entrañable, Jesús Antonio Vázquez Chu. Se estuvieron dando el... Aquí todo Todos se graba, presidente, en audio, voz e imagen. Y yo les pregunto a ustedes, honorables diputados, que ayer nos acompañaron en esta primera reunión: ¿debíamos nosotros perdernos de este manjar que hoy nos estamos dando? Eso, Esa es la segunda pregunta y la respuesta de la chica fue sobre su edad. Sí, yo no entiendo cuál es el manjar. Ay, eh, ay. Oyendo al interior y más que eh, el anterior con la presente, Elena, oír su formación de sus cualidades y oír sus intenciones. Yo creo que valió la pena que nosotros particularmente propusiéramos que escucháramos a los proponentes, aunque eso es interno, presidente. Yo lo sé, pero esto es un gran manjar que nos estamos dando pero, con y, estos ¿Y los otros no salieron las, las otras entrevistas? de los proponentes. Uh -huh. sí, pero una pregunta, no, no de manera solamente, salió, sí, pero solamente salió la entrevista de ella ahí en el listín. ¿No salen las, las, las otras no, candidatas? No, no, no, no. ¿No les parece extraño a ustedes? ¿No le parece extraño que solamente la hija de Chu sea la que sea destacada dentro de un grupo de profesionales que fueron entrevistadas ahí? Oye, lo que más le beneficia, no a Elenita, no a Chu, sino al país. Yo que soy de su provincia donde ella nació y que soy amigo Ay, de coño. su esposo, Manuel... Conde Estoy viendo, Pedro. creo que honrar honra y nosotros tenemos que sentirnos honrados con la presencia de una joven preparada, capacitada, que tiene las mejores no, intenciones empalagaro, empalagaro, y que tal... sale de mi propia provincia. La yo la... Yo salir, pero vino de Harvard, es una científica. Que yo represento en este Congreso. No voy a hacer ninguna pregunta, igual que Lila, porque está todo tácito, claro, sobreentendido. Ya. Muchas gracias, Presidente. ¿Están oyendo? Bien, tengo, muchachos, el, el perfil. Perdón, Amado, ¿terminaste? Sí, no, no, hay otras entrevistas. No, lo que nosotros debemos, de, en todo caso, es preocuparnos eh. por lo que sería miren, la función que ella va yo no a desempeñar. no voy a seguir leyendo porque me miren, da... Eh, la no, w, miren, la tabla, muchachos, en el Carolina. Vamos no, a sea. ver si lo tienen. Miren, miren ¿Tiene qué sentido. pasa. En miren qué pasa. Carolina. Oye, oye, miren qué pasa. Yo lo que digo pasa? es, claro. si, tú ah, elegir, claro. si tú vas a elegir, claro. si tú vas a elegir, Tú tienes que enterarte de sobre qué es que va a trabajar la persona que tú vas a elegir. Tú no, el, tú no puedes ser un ignorante de capirote, un individuo que lo único que sepa es halagos hiperbólicos, Tú pues, subirlo sí. allá arriba y decir que todo el mundo es bueno, ella, su papá, su mamá, su marido, sus hijos, todo el mundo, eso es lo mejor del mundo. Entonces, realmente no hay una decisión que pueda beneficiar a la República Dominicana, cuando se elige una persona por un conjunto de idiotas como esto. O Entonces, sea, ¿a dónde estamos? Sí, estamos en una situación sumamente, sumamente Mira, grave en un país donde ni siquiera los que van a elegir saben qué es lo que van a elegir. Carajo. Mira, a raíz de. Velo colocando. A raíz de la implementación del Dere Casta, el país requirió de muchas instituciones que vengan a contrarrestar lo que para los productores dominicanos, puede ser su gran derrota. Primero porque fuimos y entramos a un derecasta donde no estábamos preparados ni mental, económica, ni, infraestructura, ni en infraestructura. Sobre todo que nunca ha habido energía fija para ser por lo menos eficiente en lo que producimos. Y si de algo estamos adoleciendo es de que no tenemos una industria que pueda traer ...de regreso o conseguir los dólares que necesita la República Dominicana... ...para solventar sus necesidades, con excepción del turismo y las remesas. Para mí las remesas son más directas que el propio turismo... ...porque aunque el turismo genera empleo y demás aquí... ...resulta que aquí los hoteles reciben el dinero de sus ventas internacionales... ...exclusivamente lo que van a necesitar para cubrir sus gastos aquí. Lo demás se queda allá o en una offshore, en uno de los paraísos fiscales. Tengo el no nos hagamos la, eh, los tontos útiles. Ahora, con respecto a este proceso y de lo que significaría para nosotros como consumidores, es lo que nos debemos centrar de la, de la calidad de trabajo que venga a realizar la persona que sea, ya sea la hija de Chu o quien sea. Porque, señores, si seguimos siendo complacientes con... Estos industriales que desde el inicio de, de, de la apertura, después de la pandemia, son los que nos instalaron el 83% en aumento de los productos y nos hicieron creer que nos dieron un, en, una proporción en salario, que yo lo decía, señores, yo no sé si reírme o llorar cuando me hablan de aumento de salario, ¿a dónde estamos? Chupándonos todos los aumentos hasta de lo que aún no ha llegado. Bien. Tengo el perfil Mire, ahí, Amado, cuando pueda. Independiente de las condiciones de la chica, que repito, no sí, la conozco claro. ni sé si es tan brillante como dicen. Puede Míralo ser. Míralo ahí ¿no? en pantalla. Eh, ella es, eh, realmente su capacitación se vamos por el plano del derecho. Eh, ella ha sido, pues, eh, dice: primero ha sido letrada del, del presidente del Tribunal Constitucional durante nueve años, cuenta con una especialidad en derecho y política de la competencia. Eh, de, por la Universidad LIA, o leat en Costa Rica. Además, es catedrática de la UAS, es docente de maestría e imparte las asignaturas de Derechos Fundamentales 1 y 2, Derecho Procesal Constitucional 1 y 2, Pensamiento Constitucional y Jurisprudencia. En la UNFO es titular de Cátedras de Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil. La nota explica que es magíster en Derecho, egresada de la UNFO, y posee una maestría en Derecho Constitucional. Eh, básicamente su formación Está aunque vemos bueno. que, que una en abogada, una universidad de costa rica se formó en una abogada constitucionalista en, en aspectos de competencia ¿Qué, realmente, que realmente como destacábamos que tampoco lo es, que, lo, que, es yo, lo que te digo por eso es lo que a mí lo que me preocupa son los diputados en realidad <risa> porque sí ella tiene condiciones pero aunque no la tuviera hija de chu tú me entiendes Emma, ella misma se, por su condición, ella misma, ella ganaría por su condición, por su, por claro, su, por su si posición. Hecho. Pero Oye, la han dañado, mira, porque, ella misma porque la, que la han, han si no. sí, ella tiene ese nivel de preparación, no debió ella misma de querer participar en eso. Yo le hubiese dicho, no, a mí déjenme fuera de eso, porque eso le va a manchar su carrera, eh, su carrera. Su carrera profesional se va a manchar ante la posible escogencia, evidentemente manipulada, porque yo no sé si los otros tienen mejor preparación. Por ejemplo, pudiera haber ahí gente egresado de Harvard, no sé, eh, o gente con, quizás con, con, con, con doctorado. Con experiencia en el mercado. Con, o no, de o barrio. gente con, con, con, quizá con un doctorado o con un PhD. Sí. Eh, no se sabe porque solamente ha salido la información de ella. Entonces, una persona caramba que se maneje eh, eh, de manera ética no, no asume ese tipo de, de responsabilidad, sabiendo que eso le va a traer un problema tanto a ella como a la imagen de su Mira, propio papá. Eh, yo no lo que los diputados se aprovecharon para hablarle a Chu claro. desde los elogios a su, a su hija. ¿Que Chu un jefe? Es decir, que de lo elegante pasaron a lo ridículo cuando per, verdaderamente, por el currículum que tiene la dama, es de apreciar que es una profesional con luces. Pero vuelvo y caigo en mi interés, viendo los desacertados mecanismos de relación con el mercado dominicano que ha tenido el gobierno, porque se le ha permitido todo a los industriales, a los comerciantes, a todo. Y los estados de sección no le valieron para ponerlo en, en, en regla, y evitar que se le incrementaran los precios de la canasta familiar en un momento determinado. Están bajando algunos que otros productos del campo. Hay, un, hay una cantidad porque ciertamente que los de ciclo corto se han ido eh, juntando en el mercado. Lo estamos aprovechando. Los platos en los guineos lo, eh, lo estamos aprovechando. Pero, señores, lo que compone la canasta familiar es de más... Y esos sí. son los que están ahora mismo caros. Y cuando hablamos de la leche de niños, una funda de media libra cuesta mil pesos. Yo qué? no sé cómo los pobres están... Eso sea ¿De, eso que sea, que eso sea, eso sea de leche? ¿En polvo? Le dan agua de sí. arroz. ¿Cómo es la alternativa? Ay. Le dan agua de arroz. Sí. Bueno, pues miren. ¿Qué solución más? Hoy día, bueno, bueno. pro competencia tiene que eh, sí, tener sí. una, una silla, persona de, que ejerza la, de, la, la función llama, eh, en beneficio de del blanca. mercado y de la liberación de muchas cosas que tienen sí, hoy día un grupito. Tú oye, tú oye, oye, oye esto. Lila Burkert, que es, es una, es una, una maravilla. Ay, Dios, fuera una zarabagullona. No, fuera, fu, fuera, fu, fuera de liga. Eh, ella aprovechó el momento de la pregunta para comparar a esa con la hija de ella. ¿De ¿De quién? a comparar a la muchacha de Chu con la hija de ella. Y dice, así, así mismo la hija mía. Sí, ¡Ah! qué, ¡Qué bien! ¡Brimente! Miren, ¿Qué? Miren, Pero tiene usted... el problema. Todo el mundo cree que ella lo que consigue es porque es hija mía. Miren, ¿usted... Ah, pues ya la tiró. Me imagino que la gente que la le da... da... está parte. Sí, la, la información miren, del instituto. Me imagino que la gente que le da seguimiento del programa recuerdan aquella vez cuando yo reté al presidente Luis Abinader a que le marchara, como decimos popularmente en el barrio, a, a que le marchara a Josefina Castillo. ¿Se acuerdan de eso? Yo le dije, a que, a que le marcha a Josefina Castillo. A que no, a que no tiene el poder el presidente para marcharle a Josefina ¿Tiene, Castillo. ¿tiene? Cuando aumentó la nómina, ¿verdad? A 800, 000, eh, 880, La aumentó y ella dijo públicamente, lo que pasa es que yo tengo gente que tengo que nombrar y aumentó la nómina. Y está, aumentada, mm -hmm. y está aumentada. Y ahí está aumentada y nadie la tocó. Sí. Pues igual sucede con Chubasque. Nadie puede tocar a Chubasque. ¿Sabe por qué? Porque Chubasque es de la columna principal del PRM. Entonces, no tiene el presidente poder para decir nada. Ahí van a, no, van a nombrar a la hija de Chubás, que la van a colocar ahí y punto. Y nadie, va a, y nadie se va a atrever a decir nada en este país porque esa es, lamentablemente, la forma en que se hace política. Lo que creían que íbamos a cambiar, se los advertí. Los primeros actos de corrupción en la República Dominicana están allá en, lo, en el momento de la colonización. No pretendan ustedes querer cambiar con, con gente igual ¿eh? la cultura dominicana. Eso muy bien señor uno de los aspectos pero, que ella destaca era eso en la entrevista que eh, sobre su capacitación y que no se malentendiera si se quiere el tema de que ella es hija de él que fue y, a participar y que trataran a los los diputados que trataran de ser objetivos wow. con el tema pero, su, se, pero, pero se desbordaron <risa> ellos mismos se, sí, se, es muy, es muy se deleitaron arriba. con era como que cuando sea, se tiene así va se daña en la caso, imagen del proceso eh, solamente no, para mejor. pero y mira, vamos a darle beneficio a la duda, tal vez sale otra. No, es lo que yo te digo. Pedro, ¿tú crees? Que te voy a decir algo. Pues no está yo prefiero. Ya. ¿No, sí. está ya. Sí. no, no, ella no todavía. Yo está, prefiero esperar lugar. y, <ríe> y aspiro no. a que verdaderamente pro, pro competencia llegue allí una persona con la intención de ser ese ente en los mercados y eficiencia en el mercado. Qué pena que tenga aspecto que su capacidad intelectual y de preparación se, se diluya en ocasiones por el querer guapiarla más de la cuenta frente a los demás y que eso resalte más que su propia capacidad. Exacto. Eso es lo que puede preocuparle. A ella misma le debe estar preocupando y quiere tener su propia vida porque nunca lo hemos visto eh, eh, públicamente participando en nada de política ni nada Ni como hija de chubasque Y ella al tener ese background de experiencia en el constitucional Me luce que no es una persona que se le pueda eh, eh, esperar nada malo No, pero nadie, es que nadie está poniendo en duda su capacidad, su capacidad no, no, Lo que no. estamos poniendo en duda es la competencia que se puede dar entre ella y los demás Siendo ella la hija del ministro de un alto dirigente del PRM y sabiendo que el, el, el, el Congreso está del, del lado de ella. Coña. Bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre nombramientos en el estado de familiares o allegados a altos a funcionarios?